Hacer tres respiraciones profundas llenamos de oxígeno todo nuestro oxígeno nuestro cuerpo. A hacer una petición cada uno de nosotros lo desconozcamos o lo conozcamos vamos a pedir a nuestros guardianes ángeles arcángeles maestros dimensionales vamos a pedirles ayuda para conectarnos el día de hoy con nuestro espíritu todos vamos a pedir ayuda a todos nuestros maestros que nos han quedado por vidas y vidas y ángeles no que nos custodian, vamos a pedir con nuestro corazón ayuda para realizar esa meditación y contestarnos con nuestra verdadera naturaleza. Aunque no seamos conscientes, vamos a ser conscientes de que tenemos muchísimos maestros y ángeles y arcángeles ayudándonos. Vamos a ser conscientes de esto, vamos a conectarnos, aunque se nos haya olvidado, no seamos conscientes, vamos a conectarnos con nuestros maestros dimensionales, sean quien sean, de otras vidas, de estas la energía sigue a la mente. Entonces mentalmente te conectas con tus maestros dimensionales. Y aspires con todo tu corazón a librar. Les puedes decir que estás en un mundo material, que no te acuerdas de nada, pero que sabes que están ahí y que te han cuidado durante siglos y que les das las gracias y les pides ayuda para hacer esta meditación a todos, absolutamente a todos los maestros, que hayas tenido en otras vidas físicas. Maestros, guías, ángeles, guardianes y seres de otras dimensiones que nos están ayudando. Estás con ellos, con todo tu corazón. Les das inmensamente las gracias. Y con tu corazón abierto, les dices que desde lo más profundo de tu corazón les abres. Y aparte, de darles las gracias les pides protección aunque ellos ya te las dan pero acuérdate que lo que no pides el universo te respeta pide protección para tu vida pide protección para enfermedades pide protección para que no se acerque a ningún ser negativo pide protección para que no se acerque a ti ninguna persona física negativa, ningún extraterrestre negativo. Ellos están protegiéndote siempre, pero tú unes tu intento con el ellos. Ellos te cuidan, pero a veces estamos totalmente inmersos en la vida diaria y se nos olvida que ellos nos están cuidando día y noche. Y al unirte con tu mente y tu corazón en el intento de ser ayudado y tú estar de acuerdo totalmente en ser ayudado. Te unes y se multiplica esa fuerza. Tú admites que te libre. Tú consientes Puesto que hay personas que no consienten la vida. Tú te dejas ayudar. Lo permites. permito ser ayudada, dada, guiada y protegida por mis maestros, ángeles y seres que me custodian y que se encargan de mí a través doy totalmente permiso y me abro a la gracia de Dios para que su custodia y su cuidado me llegue totalmente, puesto que yo abro totalmente mi corazón, mi alma y mi mente para ser ayudada. Esto es, me dicen los maestros, como si alguien te quiera ayudar pero tú cierras la puerta y aunque te quieran ayudar, no pueden. Por eso, abrimos la puerta, si alguna vez la hemos cerrado, no importa cuándo, abrimos nuestra puerta de nuestro corazón y de nuestra mente, y admitimos esa ayuda, y pedimos que queremos ser ayudados, puesto que estamos en un mundo samsárico, en un mundo donde no nos acordamos de nada, y somos totalmente ignorantes de que nos están cuidando día y noche. Quizás somos conscientes de algo, pero no somos conscientes de todo. Pide en el aquí y en el ahora, con todo tu corazón, ser consciente cada día más de todos los seres guardianes. que lo pidas con todo tu corazón, eso pasa. Quiero ser consciente cada vez más de todos mis guardianes y guías para poder escucharlos con mi corazón y poder ser guiado, guiada de una manera segura. Y pido ser protegida, protegido de cualquier ser oscuro, maligno, tanto físico como energético, en lugares donde están las aglomeraciones y una burbuja de luz que me proteja totalmente. Aquella okay, ahora le vas a pedir ayuda para conectarte con tu espíritu. Todos tenemos nuestra verdadera naturaleza divina, somos seres divinos que estamos en la tierra, olvidados de quienes somos. Vamos a hacer esta meditación para conectarnos totalmente con nuestra conciencia espiritual a través de nuestra conciencia física. Emplea tu conciencia física para conectarte con tu verdadera conciencia divina, con tu conciencia universal, con tu espíritu, con tu verdadera naturaleza, con quien verdaderamente tú eres, simplemente conéstate desde aquí en el aquí y no en el ahora, con tu conciencia física, conéstate con tu conciencia trata de conectarte, de sentir esa parte tuya, perfecta que tú eres. Esa parte que no tiene ningún diálogo, que tiene un total vacío, y simplemente es esa parte que tú realmente eres. Todo lo demás es simplemente un episodio, un capítulo, de una gran biblioteca Estás viviendo un capítulo Hazte consciente que lo que estás viviendo es un capítulo de una gran biblioteca pero tienes mucho que seguir adelante y lo que se fue atrás ya se fue han sido enseñanzas que tenías que vivir ahora Simplemente trata de conectarte con que lo pienses, lo desees, me conecto con mi verdadera naturaleza divina en el aquí y en el ahora, me conecto con quien yo soy verdaderamente. Me conecto totalmente desde aquí, desde mi cuerpo físico, desde mi conciencia física, desde lo que yo creo que soy, me conecto con quien verdaderamente. Y desde hoy, pido que esa conexión sea no solo de allá para acá, sino de acá, de donde estoy, para allá. Y poco a poco, mi conciencia verdadera pueda bajar de mí. Y pueda yo disolver absolutamente todos mis programas que tengo negativos, Y todas mis creencias falsas. Me conecto con mi verdadera naturaleza. Mi de quien yo soy. Desde aquí, desde el planeta Tierra. Desde donde estoy olvidado, olvidado, quien yo soy. Me conecto con mi verdadera naturaleza. piensa, nada más piensa en tu ser, en tu verdadero ser, piensa en él, solamente piensa en esa parte tuya divina que tú eres. Uno atrae de lo que uno piensa y deja que tu espíritu en ti y te cubra con su sabiduría de su verdadera naturaleza que tú eres. Permite que tu ser te llene, llene tu parte física, tu conciencia física, tus programas neuróticos, tu karma, todo aquello que te separa de tu ser, permite por la gracia de Dios y del Espíritu Divino, que tu Espíritu haga en ti una disolución total de cualquier obstáculo que separe tu verdadera esencia de quien tú eres. En tu cuerpo físico, en tu mente física, permite que él penetre totalmente todo tu ser físico, mental y emocional. y dile que estás dispuesta, dispuesta a fundirte con él, en esta vida, aquí y ahora, para poder tener tu verdadera esencia consciente y poder ayudar a los demás. La luz alumbra a los demás. Si tú subes tus watts, si tú sobres tu luz, esa luz les llega a todos. Aunque no digas nada, aunque no hables nada, solo con estar ahí la noche. Vimos a nuestro espíritu que nos llena de luz, todas nuestras células, todos nuestros órganos, nuestros cuerpos en todas las dimensiones, nuestro sistema óseo, nuestro sistema linfático, nuestro sistema cardiovascular, sistema digestivo. a través de nuestro espíritu para sanar cualquier dolor, cualquier situación que en estos momentos pueda estarnos afectando. Seamos conscientes. que nuestro espíritu nos invada, nos llena de luz, de sabiduría, de confianza, de fe y de humildad. Dejamos que él, que eres tú, pero en tu sabiduría divina, haga todo en él, en tu lado físico. Dile que estás de acuerdo en seguir totalmente tu destino, que tú mismo te trazaste, que tú mismo te trazaste, que tú estás de acuerdo en colaborar contigo mismo, contigo mismo. Estás de acuerdo en navegar, Es que esa luz te alumbre en tu vida como un faro que guía al barco permite que la luz de tu espíritu te guíe como un faro hacia el puerto seguro que la luz de tu espíritu sea que abra en tu vida tú simplemente entrega, y te entrega. Entrega, ahora vas a pedir compasión, compasión para ti mismo y compasión para ti mismo. Los orientales le daban bonicita. Bonicita absoluta significa compasión absoluta por ti y por los demás. Poderte de alguna manera, perdonar totalmente de cualquier error que hayas cometido, no importa cuándo. Pide ayuda para perdonarte en todos los aspectos, en todas las vidas. No importa cuándo, te acuerdes o no te acuerdes, pide con todo tu corazón que te perdonas. En todas las vidas, desde el principio de los tiempos hasta este momento. Simplemente con que llegas me perdono por todas las equivocaciones que yo haya podido hacer, no importa cuándo. Me perdono totalmente, porque sé que estaba en una evolución y en una enseñanza. Me perdono totalmente, limpio y totalmente encarna carne, de culpa. Me libero totalmente de cualquier culpa, desde el pasado hasta el presente me libero totalmente de cualquier culpa, sea consciente o no, me libero de mis culpas conscientes e inconscientes, tres veces me libero de mis culpas, conscientes o inconscientes, me libero de todas mis culpas, conscientes o inconscientes, me quedo libre, totalmente Soy libre, me libero de cualquier culpa, lo hice lo mejor que pude. Habrá situaciones que no me acuerdo, pues esas que no me acuerdo, también las libero. No soy culpable de nada, simplemente aprendí. Simplemente permití el aprendizaje. La equivocación tenía que ser para poder aprender. Ahora vamos a pedir a la conciencia cósmica divina, Padre, Madre, te vas a imaginar lo más que puedas el Universo, lo más lejano que puedas. Imagínate el Universo y te vas a imaginar que de lo más lejano viene un rayo. Ese rayo absorbe todas las energías de todos los planetas, de todos los planos, de todas las dimensiones. Y ese rayo penetra por tu corona. Permite que ese rayo impregnado de toda la conciencia cósmica Penetre por tu fontanela, por tu mollera en el lenguaje cotidiano, por tu chacra Imagínate el universo lo más lejano que puedas, absorbiendo, cerrando toda la energía de todos los planos, de todos los planetas, de todas las dimensiones y de todas las conciencias de luz permite que ese rayo vale, permita que entre en ti por tu corona y vas a poder pedir que esa conciencia de ese rayo cósmico que está impregnado de todas las energías y de todas las dimensiones penetre en cada una de tus células nada más pide pide que esa energía del rayo cósmico impregnado de todas las energías de todos los planos y planetas y seres de luz, penetre en cada una de tus células. Nada más con que lo pidas y pienses, eso pasa. Que todas las células se impregnen de conciencia cósmica divina de luz. Limpiando todos los programas que están ahí, carmáticos, este rayo limpia absolutamente todos los códigos de nuestras células, que tengan códigos heredados o códigos adquiridos, los desprograman totalmente y los convierten en los puros. Con esta luz que tú eres y que manifiestas, vas a pensar en cualquier persona, en cualquier ser que tú lastimaste alguna vez en algún momento histórico. No importa si es de la tierra o es del cielo, nada más piensa en personas, seres en que tú lastimaste sin querer o pidiendo. En una guerra, en un enfrentamiento, en un engaño, no importa. Nada más, dile con todo tu corazón, a todos aquellos que yo lastimé, no importa dónde estén, haz conciencia que pueden estar en otras frecuencias, en otras dimensiones. A todos esos seres, les mando luz. Les mando luz divina cósmica, los llenos de luz, los llenos de gracia, que sigan su camino. Les dejo libres para que sigan su camino. Y les pido perdón si es que los maté los lastimé o les hice algo. Todas esas deudas en el aquí y en el ahora, pido sean salvadas hablabas totalmente desde el principio de los tiempos, que desde el principio de los tiempos, desde la primera vez que tú bajaste a la tierra, esos seres que tú pudiste haber lastimado, sean llenos de luz, no importa si los lastimaste poco o mucho, de que todos aquellos que tú lastimaste, consciente o inconscientemente, se llenen de luz, mándales luz Y mandales perdón. Pídeles perdón y también perdónanos. Por lo que ellos te pudieron haber hecho aquí. Pide que te quedas en paz de cualquier guerra en la cual tú hayas colaborado de alguna manera, firmando papeles, luchando, no importa cuál. Pide que cualquier karma de guerra quede resuelto en el aquí y en el ahora, por tu propia voluntad, bajo la gracia y de manera perfecta. No tienes ningún enemigo, ni tú eres enemigo de nadie. Por lo que tú hayas luchado, no importa, está en tu adenio. Pide que esas guerras externas y esas guerras internas sean resueltas y largas. Pide que si has tenido guerras cósmicas con enemigos, demonios, seres de otros mundos, tú, por tu propia voluntad y desde tu corazón, Pides luz para esos seres si es que la aceptan y les dices que los mandas. Dices ángeles y si hay algún ser que te pueda molestar, hay algún karma por ahí espiritual, seas consciente o no de seres de otros mundos, de otros planetas, de otras dimensiones, que haya deudas con ellos. Y que te estén molestando en estos momentos o en el futuro. Si eso lo hubiese en el pasado o en el futuro. Pido luz para ellos si lo aceptan. Amor para ellos si lo aceptan. Y pido que cada uno sí. pido ángeles que vengan y se los lleven al lugar donde les corresponde. Pido ángeles que vengan y se los lleven al lugar donde les corresponde que vengan y se los lleven al lugar donde les corresponde me quedo libre y los dejo libres si tengo alguna deuda del pasado la cual no recuerdo me quedo libre y lo dejo libre y los dejo libres Bien. Y volvemos a en el academia del mundo en perfecto estado de salud, en total. y abiertos totalmente a la gracia del universo y de Cristo en estos ¿no? ¿no? sí, sí. le damos nuestras manos y nos la ayudamos a la